Hoy te quiero mostrar un truco para duplicar preguntas dentro de un examen. Y para eso pues tengo justamente mi eh, encuesta aquí al frente en pantalla de ejemplo. Entonces en esta encuesta yo tengo una pregunta muy particular que tiene múltiples opciones que pueden contestar los estudiantes y que además son opciones pues relativamente largas. Y quiero hacer dos preguntas muy similares que tienen casi las mismas, eh, las mismas opciones, ¿no? Una quiero eh, preguntar los logros y en la otra quiero preguntar acerca de lo que los estudiantes todavía sienten que tienen pendiente en el, en el, en el desarrollo de sus competencias, por ejemplo. Entonces, el primer y posiblemente más importante parte de este, de este truco para que funcione, es que tengas mucho cuidado en ponerle un nombre representativo y fácil de ubicar a tu pregunta. Por ejemplo, la mía se va a llamar logros en competencias. Y ya también tenía previamente capturadas todas mis opciones y la voy a guardar. Y esta... Pregunta de logros en competencias. Ahora es la pregunta que yo quiero duplicar. Para que esto pueda funcionar, lo primero que voy a tener que hacer es guardar mi examen. ¿Sí? Lo primero que necesito es guardarlo y después voy a regresar a editarlo. Entonces, guardo mi examen y con eso ya la pregunta que yo acabo de crear ha quedado guardada en el Banco de Preguntas de Preguntas sin Archivar. Entonces, yo voy a poder regresar a mi examen, regresar a editar las preguntas, me voy a ir ahora entre los botones, en vez de crear una nueva pregunta, voy a dar clic en Encontrar Preguntas y me voy a ir a mi Banco de Preguntas de Preguntas sin Archivar porque no le había asignado previamente a ningún banco, esa pregunta que acabo de crear. Y la voy a buscar entre toda esta lista de preguntas que tengo aquí. Y si se fijan, aquí está. Es la pregunta de logros en competencias, e inclusive me dice que esta pregunta ya es parte de mi examen. Y por eso aparece en gris. Pero es muy importante darse cuenta que aunque aparezca en gris, te deja volverla a agregar, seleccionarla para volverla a agregar. Entonces elijo mi pregunta de logros en competencias y la vuelvo a agregar y ya tengo una copia de esta. A la hora de que yo le doy editar esta pregunta, le puedo cambiar el nombre a, por ejemplo, pendientes en competencias, en eh, qué competencias sientes que has tenido menor avance en vez de mayor. Le, se los voy a poner aquí a los estudiantes en negritas para que se den cuenta. Y las opciones, pues, son las mismas, las que esperaba presentar a los estudiantes. Y con esto, no hay que olvidar, siempre que estamos creando preguntas en Canvas, dar clic en el botón de actualizar pregunta. Entonces, doy clic en actualizar pregunta y listo. Ya tengo mis dos preguntas que creé diferentes una basada en la otra, ¿sí? utilizando esta opción de encontrar preguntas y agregar una pregunta nuevamente que ya era parte de, del examen. Entonces, este es un excelente truco que seguramente a muchos de ustedes les va a servir y les va a ayudar para eh, crear eh, más y nuevas preguntas basadas en preguntas que ya, ya estaban utilizando, que tienen opciones muy, muy similares entre ellas. Espero que este truco les ayude, les haya gustado y muchísimo éxito.